The bed, the bed, días desde Cuchitán, feliciano Marín, buen día tengan todos, maestros, amigos, compañeros. Hola compañeros y compañeras, buenos días, eh, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas, eh, pues como ustedes ya eh, saben, el día de hoy eh, tenemos nuestra capacitación en materia de política tributaria y fiscal en donde vamos a revisar el caso de México y el caso de Ecuador, ya saben siempre desde esta perspectiva que estamos tratando de impulsar, que es una perspectiva de buen gobierno y buena administración pública. Antes de iniciar, pues rápidamente eh, pues presentar eh, a Carlos Viteri, que ustedes ya lo, ya, ya lo conocen, él es nuestro encargado de capacitaciones aquí en la Escuela Nacional de Buen Gobierno, y... Voy a introducirles también al que sea nuestro primer ponente. El día de hoy pues vamos a tener una mesa muy muy especial. Está ahí saquen papel y lápiz para que anoten. Vamos a tener mucha información eh, sobre la cual podemos reflexionar. Eh, Diego Martínez, bienvenido a, a esta capacitación. Te damos la bienvenida de parte de todo el equipo de la Escuela Nacional de Buen Gobierno y también de todas y todos los compañeros pues, que formamos parte de este diplomado. Eh, me voy a permitir presentarte con todas y todos. Eh, Diego Martínez es economista por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, con maestría en Economía del Desarrollo por el Institute of Social Studies en Países Bajos. Se ha desempeñado como ministro, coordinador de la política económica, delegado del presidente de la República de Ecuador ante la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, gerente general del Banco Central del Ecuador, presidente del directorio del Banco Central del Ecuador, subsecretario general de Ciencia y Tecnología, senesit secretario general de Planificación y subsecretario de, Inver de Inversión Pública y subsecretario de Planificación en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. También se ha desempeñado como secretario del Consejo Nacional de Planificación durante el periodo 2007 al 2017, ha sido asesor en materia económica en la Asamblea Nacional del Ecuador y en gobiernos subnacionales. Ha sido corresponsable de la elaboración de cuerpos normativos como el Código Orgánico Monetario y Financiero, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, así como en la elaboración de los planes nacionales de desarrollo. Como ven, compañeras y compañeros, tenemos un invitado de lujo con muchísima experiencia en la materia y bueno, eh, solamente me gustaría, antes de, de darte la palabra, Diego, eh, darle la palabra a Carlos para que nos dé también las palabras de bienvenida. Adelante, Carlos. Hola, compañeros y compañeras. Qué gusto volverlos a tener acá en esta jornada de capacitación donde tenemos compañeros de lujo. Eh, Diego, un inmenso abrazo desde acá, desde México. Muchas gracias por tu por tu aceptación a participar en este evento de capacitación muy importante para el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Eh, gracias por tu tiempo, por tu conocimiento y tu experiencia, que realmente va a ser, va a ser muy útil eh, para los propósitos de este diplomado. Eh, queridos compañeros y compañeras, eh, les invito a, estar, a seguir atentos y atentas a, a la plática y hacer las preguntas uh, que ustedes consideren pertinentes, de tal manera que podamos, podamos sacarle el jugo a nuestro Diego que está acá con nosotros. Muchas gracias. Éxitos a todos ustedes en esta jornada. Y pues, eh, bienvenidos, bienvenidas todas y todos. Gracias, Carlos. Eh, bueno, compañeros, compañeras, eh, nada más recordarles eh, que al final de la exposición... Eh, Vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, ¿no? Eh, sin más, Diego, te eh, hacemos la palabra. Adelante. Muchísimas gracias. Eh, primero quisiera confirmar si es que se me escucha bien. Sí, todo bien. Perfecto, muchas gracias. Eh, a ustedes un placer. Mil gracias por la invitación, por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Un poco de lo relacionado a la experiencia del Ecuador en la materia de la política tributaria dentro de la política económica que se manejó durante el periodo del año 2007 hasta el año 2016. Eh, un placer, un gusto conocerles a la orden. Eh, quisiera simplemente corta, contarles de manera breve cómo voy a orientar esta presentación. Eh, va a ser una presentación que se focalice más que nada en la orientación, en los instrumentos y en el sentido Político y de política económica que se dio a la política tributaria en el periodo de gobierno del expresidente eh, Rafael Correa, del cual el gobierno del cual fui parte del equipo económico desde el año 2013 en adelante. En el periodo anterior, entre el 2007 y el 2012, estuve vinculado en el mismo gobierno en la parte más relacionada con planificación. Esta es la razón por la cual mi presentación se orientará desde el punto de vista de qué es lo que se planificaba como gobierno, qué se hacía, qué se lograba y qué no se lograba, y posteriormente hacer ciertas reflexiones respecto a las dificultades que tiene la aplicación de una política eh, tributaria, en este caso para los fines que se habían pretendido. Eh, voy a compartir una presentación, entonces eh, quisiera que ustedes me indiquen si es que se está compartiendo, por favor. Listo, ahí están. Sí, se ¿Lo está pueden ver? Buen día. Perfecto, muchas gracias. Voy a ir contando las cosas de una manera eh, más bien de carácter cronológico, de tal de tal forma que ustedes puedan observar y puedan ir entendiendo todo el camino que se siguió con la política económica y la política tributaria. Eh, voy a hacer una breve reseña de la política tributaria desde el año 2007, no solo hasta el año 2016, en el que terminó su mandato el presidente Correa, sino también qué ha pasado en estos últimos Eso años, desde el 2017 hasta el 2022, porque esto nos va a permitir tener una clarísima comprensión de las diferencias de enfoque y de resultados de la política económica que se ha venido dando, especialmente en los últimos cinco años, cuando han entrado dos gobiernos que prácticamente dieron la vuelta a la política económica, luego haré unos comentarios más de carácter político, pero que básicamente buscaron una especie de destrucción de todo lo que se había avanzado. Desde ese punto de vista, ¿de dónde partía la necesidad de una política tributaria diferente? Ustedes pueden ver aquí qué se tenía en el Ecuador al año 2006, antes de que el presidente Correa entre al gobierno. Teníamos, aquí está la clasificación de el ingreso que recibe cada hogar entre el año 1990 y el año 2006. Ustedes pueden ver aquí, en la mayor parte de países en desarrollo e incluso en economías medianamente avanzadas, se tiene esto, que el decil 10, es decir, la gente más rica, acumulan normalmente la mayor parte de la riqueza en los países. Eso es lo usual, y eso es que nos, lo que nos hace economías injustas, inequitativas, en donde la mayor parte de gente la pasa mal, y son muy pocos los que la pasan más que bien. El fenómeno que encontramos en el año 2006-2007, cuando se inició el gobierno, fue que desde el año 90, cuando empezó la fuerza de la política neoliberal en el Ecuador, que terminó con el quiebre del sistema financiero en el año 2000, y luego hasta el 2006, fueron prácticamente 16 años en los que, si ustedes ven el gráfico, todos, excepto los más ricos, todos los demás ciudadanos, todo el resto de la población, perdían. Los más pobres perdían en su ingreso. Si antes tenían casi el 2% del ingreso, cayó prácticamente a la mitad, en los más pobres de los pobres. Y así en cada uno de los grupos poblacionales. Ese fenómeno que se veía, en el que todo el mundo perdía, mientras eran muy pocos los que iban acumulando, fue el fundamento de la necesidad de una política tributaria diferente, que privilegie un ejercicio de redistribución. Y esta es la primera característica de la política tributaria que se aplicó en el Ecuador. No era una política tributaria exclusivamente recaudatoria, que permita financiar los gastos del gobierno. Tenía un objetivo, tenía que ser una política obviamente recaudatoria, pero fundamentalmente una política tributaria redistributiva que resuelva este fenómeno en el que todos o muy y muy pocos eran los que se beneficiaban y en la mayor parte de la población se perjudicaba. Imagínense lo que es esto. No conozco el caso de México, pero en el caso ecuatoriano estamos claros en que durante 15 años todo el mundo perdía, salvo los más ricos. Desde ese punto de vista, entonces, lo importante de tener una política tributaria orientada a a aspectos redistributivos, fue el objetivo general con el que se diseñó. Insisto, no era solamente recaudar, era recaudar para redistribuir. Desde ese punto de vista, el primer Plan Nacional de Desarrollo que se formuló en el gobierno fue para el periodo del 2007 al 2010. Entonces, ¿cómo se propuso en ese plan? enfrentar este fenómeno de acumulación y de perjuicio a la mayor cantidad de la población fue con un objetivo definido que buscaba asegurar una recaudación tributaria justa y una redistribución eficiente de los recursos. ¿A qué nos referíamos con una recaudación justa? Recaudación justa no es que todos paguen por igual, no el concepto de la política tributaria y la orientación de la política tributaria para que sea eficiente y tengas un ejercicio gubernamental eficiente, es que sea justa esa política tributaria. Y eso se traduce en términos muy sencillos, de la manera más simple, del siguiente modo. Quien más tiene, más paga. Quien menos tiene, paga poco o no paga. Esa es la orientación de una política tributaria justa desde el punto de vista de la política que se estableció en aquel momento. Para eso entonces se definió algunas estrategias y las estrategias que definidas en aquel momento fueron las que ustedes pueden ver en pantalla. En primer lugar, se buscó una reforma tributaria integral bajada, basada en justicia. Ya les dije en qué era lo que se buscaba con esa justicia. Quien más tiene más paga y quien menos tiene paga poco o no paga. Se estableció también la necesidad de mecanismos de control y penalización a la evasión, especialmente de los grandes contribuyentes, porque era muy común, esto es muy común en Latinoamérica, que los grandes contribuyentes, sean personas o empresas, tenían una cantidad de escudos fiscales, escudos tributarios, que hacían que, pese a ser agentes económicos enormes, terminan los años fiscales declarando que no han tenido ganancias, o que por último incluso han tenido pérdidas. Con lo cual se da el fenómeno muy común de que los ciudadanos comunes y corrientes terminamos pagando, pese a que tenemos ingresos medios o bajos, y las grandísimas empresas terminan declarando pérdidas, no porque no hayan tenido ganancias, sino porque disponen de un conjunto de escudos fiscales que les permiten disfrazar de algún momento la existencia de utilidades como si hubieran tenido pérdidas en un ejercicio económico. El tercer mecanismo fue cambiar la composición de lo que se re recauda. Tradicionalmente existen dos tipos de impuestos. Los impuestos directos, que son aquellos que pagamos los ciudadanos y las empresas en función de nuestro ingreso o de nuestras ganancias, que le conocemos como impuesto a la renta normalmente, y existe también el impuesto indirecto, que es el impuesto a lo que consumimos los ciudadanos. Es decir, en Ecuador se llama el impuesto al valor agregado, P, que es el, el impuesto que se paga por las transacciones. Cuando vamos a un comercio, vamos a una tienda, vamos a un supermercado, vamos a un almacén y compramos un producto, no depende de cuánto ganamos, depende de si lo compramos o no. Ese es un impuesto indirecto. Entonces, lo que habíamos tenido en el Ecuador era que, la mayor cantidad de ingresos tributarios no correspondían a la riqueza de las personas, correspondían al consumo de las personas. Y eso evidentemente es injusto. ¿Por qué? Porque todos consumimos, ¿verdad? Absolutamente todos consumimos. Por necesidades educativas, de salud, alimenticias, de vivienda, de vestimenta, todos consumimos. Pero si todos pagamos el mismo impuesto por consumir, Resulta que los que tenemos menos ingresos, y aquellos que tienen menos ingresos, los más pobres, terminan pagando una mayor cantidad de impuesto al consumo que lo que paga una persona que tiene altos ingresos o que tiene enorme riqueza porque su consumo es menor en función de toda su riqueza. En proporción, no digo en valor absoluto, en proporción los pobres terminaban pagando una gran parte de lo que consumían, mientras que los ricos terminaban pagando, una proporción que representa muy poco respecto a su riqueza. El objetivo entonces era cambiar esta composición. Se pagaba más impuestos por consumir que por la riqueza. El objetivo era equipararlas hasta llegar a que sea exactamente al revés, que se pague más por el impuesto a la renta que por el impuesto al consumo. Un Cuarto elemento, que no existía en el caso del Ecuador o que era de una utilización muy pequeña, se relaciona con impuestos o tributos por regalías a la explotación de recursos naturales. Esto es un factor muy importante porque en la mayor parte de nuestros países existen ingentes recursos que se mueven por explotación petrolera, minera, de recursos naturales, forestales o lo que fuera. Y en el Ecuador carecíamos de un esquema eficiente que pudiera grabar a estas industrias que normalmente son sumamente grandes y que además generan una cantidad de riqueza que está concentrada en pocas empresas, porque por economías de escala normalmente son pocas las empresas que explotan este tipo de, de recursos. Entonces se estableció también en el Ecuador un conjunto de normativa para cobrar regalías anticipadas inclusive, a las actividades petroleras y mineras. Un quinto elemento fue el aumento de la carga fiscal, la reducción de la evasión porque era algo galopante en la economía ecuatoriana y por lo tanto también la ampliación de la base de contribuyentes, tanto de las personas naturales pero fundamentalmente de un conjunto de empresas que no tenían una actividad 100% formal y que por lo tanto no tributaban. Desde ese punto de vista, entonces, ¿cuál era la contraparte? Queríamos cobrar mejor, más al que más gana, menos al que menos gana, pero con un objetivo, que esos ingresos vayan al presupuesto del Estado y que se utilicen con criterios de justicia, desde presupuestos participativos y orientados a la mejora de las condiciones de vida. Y esto es importante hacer, un hincapié, porque no se trata solo de cobrar por cobrar. El objetivo que tenía la política económica y que guiaba la orientación de la política tributaria era que recaudes más y mejor de una manera más justa y eficiente porque tenías un claro objetivo de financiar gastos dirigidos a los más necesitados en actividades específicas como salud, educación, bienestar social, justicia, seguridad. Entonces la orientación de la política fue, voy a cobrar de una manera más justa, más al que más tiene, para cobrándole más al que más tiene, darle mejores servicios al que menos tiene. Entonces se estableció políticas como gratidad, gratuidad de la salud, gratuidad de la educación básica, de la educación eh, básica me refiero a escuela y colegio, gratuidad también en la educación superior, por ejemplo, cosas que habían sido de un fenómeno de altísima exclusión en la sociedad ecuatoriana. Para cerrar esta primera parte, que es del periodo del 2007 al 2010 en lo conceptual, luego vamos a ver un poco qué se buscaba y qué se consiguió, se estableció un objetivo de política tributaria, que era llegar a una presión tributaria frente al Producto Interno Bruto del 14%. Esa fue, digamos, la meta instrumental. Aquí ustedes han visto, entonces, de manera breve resumo, cuál era el objetivo, cuál era la estrategia utilizada y cuál era la meta que se había impuesto para alcanzar ese objetivo y esa estrategia. Esta meta que era llegar al 14% de la presión tributaria al cierre de ese primer periodo de gobierno, el año 2011, era lo que ustedes pueden ver en la lámina que tienen en pantalla. El Ecuador había tenido tradicionalmente entre el año 2003 hasta el año 2006 una presión tributaria que bordeaba el 10-11%. ¿sí? Entonces, desde ese punto, eh, el objetivo fue llegar a una presión tributaria que alcance por lo menos el 14%, haciendo lo que les dijimos en la, en la pantalla anterior, ¿no? cobrando mejor, evitando la evasión y demás. Se trazó este objetivo como parte de lo que se pensaba conseguir durante el periodo de gobierno. Desde ese punto de vista, entonces, definidos los objetivos, definida la estrategia y definida la meta, se instrumentó un conjunto de acciones de política tributaria que condujeron a, ciertas, eh, a ciertos resultados, digamos. Aquí hay que hacer un paréntesis. La política eh, del gobierno del presidente Correa, que empezó en el año 2007, inició también planteando algo que se instrumentó en el año 2008 8, que fue una asamblea constituyente y esto es un factor importantísimo porque el presidente Correa entró al gobierno planteando la necesidad de reformas constitucionales que hagan un completo reordenamiento de la forma de convivencia social de la forma de convivencia institucional y de la forma de funcionamiento del sistema social económico del de Ecuador no me voy a meter mucho en ese aspecto pero esto significa de por qué en el año 2008, el presidente empezó su periodo en el 2007, en el año 2008 hubo una asamblea constituyente, se aprobó una nueva constitución, de la que probablemente ustedes han escuchado ya algunas cosas en algún otro momento, y por lo tanto fue necesario, y hubo unas nuevas elecciones, las cuales el presidente Correa las ganó en una sola vuelta, y fue necesario entonces reiniciar, el periodo de gobierno porque había ganado un nuevo periodo. Es por eso que se hizo un nuevo Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2009-2013. Desde ese punto de vista, entonces, tendríamos que hacernos la siguiente pregunta. Si ya en el 2007 nos habíamos planteado una trayectoria de incrementar la cantidad de tributos que se, que se cobra, ¿qué pasó al año 2009 en el que se definió un nuevo Plan de Desarrollo? El gráfico que ustedes ven en pantalla muestra lo que se había logrado entre los años 2008 y 2009. La presión tributaria que apenas llegaba al 10% del producto interno bruto para el año 2009 ya estaba bordeando el 12%. Es decir, estas estrategias que yo les comenté en hace dos láminas estaban empezando a dar resultados y la presión tributaria que, no nos olvidemos, queríamos que llegara al 14% ya había pasado más o menos del 10, 11 al 12 estaba empezando a crecer. Desde ese punto de vista, entonces, los resultados que habíamos tenido de la política tributaria estaban empezando a verse plasmados en, en la recaudación y a conseguirse el objetivo que se había planteado. Desde ese punto de vista, entonces, dijimos, ok, lo estamos logrando, estamos haciendo una política que cobre justamente y que se oriente a redistribuir, por lo tanto, ¿qué nos planteamos ahora para este nuevo periodo de gobierno? El periodo de gobierno fue del 2009 al año 2013. ¿Qué se propuso hacer entonces en este nuevo plan, en este segundo plan? Fue asegurar la redistribución solidaria y equitativa de la riqueza. Vimos que esa orientación de política tributaria estaba en el sentido correcto y por lo tanto dijimos, la vamos a fortalecer, la vamos a profundizar para asegurarnos que haya una redistribución solidaria pensando siempre en los más pobres y equitativa de la riqueza, pensando siempre en las mayorías. Para lograrlo se estableció un conjunto de estrategias, que son básicamente las tres que ustedes ven en pantalla. Ampliar la base de contribuyentes. Ampliar la base de contribuyentes significa que un conjunto de personas y empresas que no ingresaban en el sistema de controles y de eh, aplicación de las reglas tributarias por parte de la autoridad tributaria, que acá se llama el servicio de rentas internas, pues ingresen al sistema y empiecen a contribuir, a pagar, siempre con la lógica de justicia. Y aquí se empezaron a instrumentar algunos elementos a los que ya me voy a referir. El segundo es fortalecer la cultura tributaria. Es muy común, una vez que habíamos tenido una constitución, ya veíamos que los resultados se empezaban a dar, es muy común, y ustedes probablemente en, en México tengan una situación similar, en la que los ciudadanos llegan a un momento en el que pensamos, ante el desgobierno y ante la irrealidad de que no recibimos ninguna prestación pública, pensamos, ¿para qué voy a pagar impuestos si no me sirve de nada? Desde ese punto de vista nosotros teníamos como una orientación clara que los ciudadanos vean resultados de esa política tributaria. Y que vean los resultados de la política tributaria significa que se fortalezca esta cultura tributaria porque el ciudadano paga sus impuestos, nada el muy pobre, muy poco el que es eh, persona de escasos recursos o de clase media, y solo los segmentos altos pagan mucho pero que todo el mundo vea resultados de esa contribución que hacemos los ciudadanos a través de los impuestos. ¿Cómo? Que lo vean a través de obras públicas, que lo vean a través de servicios de calidad, que lo vean a través de resultados físicos y reales en su vida cotidiana. Por lo tanto, fortalecer la cultura tributaria también significaba, sus impuestos, incluso hacer publicidad, por supuesto, evidentemente, pero fundamentalmente que la gente vea resultados de que sus impuestos se plasmaban cerca de su ciudad de vivienda, de su barrio, que se plasmen en escuelas nuevas, en centros de salud nuevos o en hospitales nuevos, en unidades de policía comunitaria que le garanticen seguridad nuevas, con buen equipamiento, en centros, por ejemplo, que nosotros montamos una enorme cantidad de centros para atención a los procesos judiciales que sean modernos, ágiles, en los que la gente no tenga que ir a pasar penurias en sus trámites judiciales, por lo tanto, acercamos los servicios sociales a la población. Que la gente vea que en su barrio, o muy cerca de su barrio, de su ciudad, tenía todo este conjunto de servicios sociales a su alcance. Y por lo tanto, que vea que sus tributos y lo que paga le es retornado en función de servicios eficientes y de alta calidad, con buena infraestructura, con buen servicio, con gran capacidad resolutiva de necesidades sociales. Este fortalecimiento de la cultura tributaria venía también de la mano, de algo me voy, me voy a referir ya a continuación a esto, de ciertos instrumentos que le hacían sentir al ciudadano, corresponsable y beneficiado de la política tributaria. El tercer aspecto de la estrategia fue, aparte de ampliar la base de contribuyentes y fortalecer la cultura, fue seguir controlando y penalizando la evasión. El Ecuador era un país, y lamentablemente está volviendo a ser un país donde la regla general era evadir en lugar de pagar. Entonces se siguió instrumentando controles para especialmente grandes actores y grupos económicos. Se definieron más metas. Si antes habíamos definido varias metas, que era llegar a una presión tributaria del 14%, ya para este periodo dijimos, miren, la política está dando sus resultados y estamos cerca de llegar al 11 y medio, 12%, pues nos vamos a definir una meta incremental. Vamos a llegar al año 2013 al 15%. De presión tributaria. No nos olvidemos que antes de que llegue el presidente Correa, la presión tributaria era más o menos entre el 10%. Entonces, se buscaba haberla incrementado prácticamente en un 50% entre el periodo 2007 hasta el periodo 2013. La segunda meta que se estableció, luego me voy a referir a ella, que lastimosamente no se pudo lograr fue la relacionada con equiparar esto de los impuestos directos e indirectos. Ya les decía yo que en el caso ecuatoriano, y pasa en muchos países de Latinoamérica, se paga más por lo que consumes que por la riqueza que tienes. El objetivo era que lleguen a estar a la par. Esa fue la meta que nos autoimpusimos. Lastimosamente no se logró, ya voy a hablar más adelante sobre aquello, pero el objetivo era que empiecen a ser más importantes o igual de importantes los, los impuestos por la riqueza que tienen las personas, que los impuestos por lo que consumen las personas. Esto es importantísimo porque es el factor fundamental que guía quién paga más. Si se logra como economía que los impuestos a la riqueza sean iguales o superiores a los impuestos al consumo, tenemos un esquema tributario que privilegia la justicia y la redistribución. Lastimosamente en el Ecuador en los últimos años, me referiré al final de mi intervención en, sobre esto, esta realidad está empezando a cambiar. Se definieron dos metas adicionales, era aumentar la progresividad del IVA y del impuesto a la renta y aumentar el efecto redistributivo del IVA y la renta. Aquí voy a hacer un paréntesis porque es importante contarles a ustedes qué se hizo. A ver, una política tributaria justa para que sea realmente justa, debe partir del de hecho de que no todos somos iguales. Si una política tributaria piensa que todos somos iguales y que todos estamos en iguales condiciones económicas y sociales, es una política tributaria equivocada. No todos somos iguales. Las personas somos diferentes. Tenemos situaciones sociales y económicas distintas. Por lo tanto, la política tributaria no puede ser, si pretende ser justa, no puede ser el mismo zapato para todos. ¿Qué hicimos? Hicimos esencialmente dos esquemas. El primero relacionado con los impuestos al consumo, que es lo que acá le llamamos impuesto al valor agregado. Es el impuesto que cobran eh, cuando tú haces un consumo en un restaurante, en una tienda, en un almacén de ropa, el el impuesto al valor a, a la transacción, se definió un conjunto de productos de la canasta básica esencialmente relacionados con alimentos, medicina, vivienda, que tienen IVA cero, es decir, no graban impuesto al valor agregado. Mientras el resto de productos de la canasta y el resto de productos que no están en la canasta básica si pagan impuesto al valor agregado. ¿Con esto qué conseguíamos? Conseguíamos que aquella persona de escasos recursos, que difícilmente logra cubrir, o que con, la su con suerte logra apenas superar el consumo básico, pues pagaba IVA cero. Con lo cual era sumamente justo, porque aquella persona que tiene pocos ingresos, que vive con las justas, por decirlo de algún modo, pues no pagaba IVA. Mientras que aquella persona que tiene más dinero, que ya puede comprarse, por ejemplo, su botella de whisky, que ya puede comprarse su, cambiar cada cuatro meses su computadora, que ya tiene cada cierto tiempo la capacidad de irse de viaje, de, etcétera, etcétera, y cosas, comprar ya bienes más de carácter eh, no esencial, ellos pagaban este impuesto al consumo. Esta fue la estrategia que utilizamos, entonces fue coger la canasta básica, segmentar esa canasta básica y a un grupo importante de productos de la canasta básica ponerles impuesto al valor agregado cero para que el que consume eso que es generalmente la gente más pobre no pague impuesto al consumo mientras que el que consume otros bienes que son más de carácter suntuario etcétera, etcétera, eh, por ejemplo cigarrillos alcohol, etcétera pues sí pague impuesto al valor agregado el segundo paquete de hacerle justa a la política tributaria se relacionaba con el impuesto a la renta. El impuesto a la renta es el impuesto que pagamos las personas por nuestras, por nuestra riqueza, por nuestro ingreso anual, por aquello que es nuestra utilidad anual, que se define desde nuestros ingresos, le descuentas los gastos y te queda lo que te sobró, lo que, lo que lograste hacer como beneficio personal, como en tu ejercicio fiscal. Y ahí se introdujo una reforma sumamente importante que antes no existía en el Ecuador que consiste en, así como en el caso del consumo, establecer un conjunto de ítems que no pagan IVA en el caso del impuesto a la renta establecer algo que se llamó los gastos deducibles gastos deducibles significa algo muy sencillo se le dio un beneficio al ciudadano para que hasta cierto monto pueda descontar del impuesto a la renta gastos esenciales en educación, salud, vestimenta, arrendamientos, vivienda, es decir, el arrendamiento que pagas por el alquiler de tu vivienda o el mejoramiento de tu vivienda y aspectos que luego se introdujeron que eran relacionados con aspectos de cultura y turismo. ¿Esto qué significaba? Seamos honestos, una persona que tiene apenas la capacidad de cubrir sus necesidades, gasta esencialmente en alimentos, salud, educación, vivienda y vestimenta. Porque no le alcanza para más. No le alcanza para más. Desde ese punto de vista, solo las personas que tienen altísimos recursos, cubren todas esas necesidades y empiezan a gastar en esos mismos productos probablemente, o en esos mismos servicios, pero en cosas que ya no son esenciales. Desde este punto de vista, entonces, al introducir esto que se llamó los gastos deducibles del impuesto a la renta, hacíamos que aquellas personas que generaban utilidades anuales podían descontar del pago de esa, del impuesto a la renta lo que habían gastado en estos ítems esenciales. Repito, salud, educación vivienda, vestimenta y cultura. Tus gastos en escuelas, en ir al hospital, en medicinas, en arrendamientos, en mejorar tu casa, todo eso era descontable del impuesto a la renta, con lo cual las personas que tenían ingresos y, e impuesto a la renta a pagar descontaban todos esos valores y terminaban o sin pagar o pagando muy poquito. Y solo aquellos que sí tenían una enorme cantidad de ingresos, se les ponía un límite a este monto deducible de gastos que les he comentado, y por lo tanto sí pagaban. Con lo cual conseguíamos ese efecto en ambos tipos de impuestos. En el impuesto al consumo, el que consumía bienes esenciales no pagaba IVA, y en el impuesto a la renta podías descontar todos eh, estos ítems eh, esenciales, y por lo tanto tampoco pagaba el impuesto a la renta. Y conseguíamos ese efecto progresivo que dice en la lámina, en las, dos últimas, en las dos últimas líneas, ese efecto progresivo de una estrategia tributaria que hacía que el que menos tiene o no paga o paga muy poco, mientras que el que más tiene paga y paga bastante. Este objetivo se consiguió, pero fue lastimosamente eliminado hace apenas un año y medio por el gobierno actual, el gobierno actual tan neoliberal, que eh, eliminó esto y aquí en el Ecuador fue un escándalo porque la gente que antes se había acostumbrado a que podía descontar estos gastos esenciales ahora prácticamente se le duplicó el pago del impuesto a la renta y ya vamos a hablar un poco de aquello, de aquello más adelante. He cubierto hasta ahorita el periodo entre el 2007 y el 2013 en la orientación y los resultados que se iban consiguiendo. Desde ese punto de vista, entonces, ¿qué se definió como meta? Habíamos visto entonces que eh, necesitábamos... Perdón, me apareció un mensaje en la pantalla que... Mmm, no me deja ver, pero bueno. Habíamos visto entonces que la estrategia de incrementar la recaudación estaba funcionando y por lo tanto se estableció una nueva, una nueva meta, un nuevo objetivo de política económica, que era llegar a una presión tributaria del de 15%. Habíamos empezado en el 10, habíamos llegado hasta el 12 y dijimos, ok, vamos a definir un nuevo objetivo que es llegar al 15% de presión tributaria sobre el Producto Interno Bruto y también mejorar esta combinación que hay entre los eh, impuestos directos e indirectos como ya se había dicho ¿hasta dónde se avanzó? al año 2012 2013 con esta estrategia que habíamos implementado y con estas metas que habíamos implementado al año 2012 el cierre fue el correcto. Habíamos superado ya el 13% de presión tributaria. No habíamos logrado llegar, la meta era el 2013, no nos olvidemos, pero año 2012 estábamos ya en el 13%. Nos faltaban dos puntos, pero esta trayectoria incremental de llegar a una recaudación y una presión tributaria que pasara del 10 antes del gobierno y que llegara casi al 15 estaba en trayectoria de cumplirse. Y aquí es importante el, mostrar esto porque muestra que esta política de hacer una política tributaria justa y redistributiva estaba empezando a dar los resultados adecuados. Llegó el siguiente periodo de gobierno. El siguiente periodo de gobierno, que fue el último periodo de gobierno del presidente Correa, Empezó en el año 2013 hasta el año 2017. Lastimosamente en este periodo ocurrieron algunos fenómenos que eh, a la mayor parte de economías latinoamericanas nos afectaron de manera sumamente fuerte. A partir del año 2015 y especialmente en el año 2016 tuvimos un periodo de mucha volatilidad del precio del petróleo que es el princip la principal fuente de ingresos del gobierno en el caso del Ecuador. En el caso del Ecuador, el petróleo que estaba bordeando los 90 dólares por barril eh, cayó aproximadamente a 20 dólares por barril, con lo cual generó grandísimos problemas de carácter fiscal, pero también tuvimos un terremoto en el año 2016. Y eso ocasionó que esta estrategia que teníamos de que la tributación venga creciendo de manera incremental cada año, tenga que modificar, de haber ocurrido, hubo un proceso fuerte de apreciación del dólar que para nosotros fue muy perjudicial porque no tenemos moneda nacional, eh, tenemos el dólar y como todos nuestros países vecinos devaluaban, Colombia devaluaba, Perú devaluaba, todos los países latinoamericanos estaban entrando en procesos devaluatorios, nuestras exportaciones se volvieron muy poco competitivas porque claro, el peso colombiano pasaba, por ejemplo, de 2.800 a casi 3.500 en apenas un mes. Y por lo tanto, nuestras exportaciones se hacían extremadamente caras para nuestros compradores y eso hacía que nuestro éxito comercial se dificulte. Y a nosotros no tener moneda local, si no tienes capacidad exportadora, no tienes moneda nacional, no tienes dólares suficientes para funcionar en tu economía porque el Banco Central no puede imprimir dólares en el caso ecuatoriano. No obstante, ya para este último periodo del presidente Correa se aplicó una continuidad de política que luego les cuento cómo fue modificada que buscaba nuevamente asegurar la redistribución de la riqueza y fortalecer la progresividad y eficiencia del eh, sistema tributario. Desde este punto de vista entonces, las estrategias fueron las mismas que se venían aplicando con el objetivo de profundizar la política, incrementar la, proximidad, la progresividad, perdón, fortalecer la eficiencia del sistema tributario, desarrollar mecanismos tributarios para el, para el financiamiento del sistema de inclusión, consolidar la, la cultura tributaria, mecanismos de control a la evasión, optimizar el gasto tributario y optimizar los beneficios e incentivos fiscales. Quizás la mayor innovación en este último periodo fue hacer ciertas correcciones de un conjunto de abusos que se habían empezado a presentar. Normalmente, y aquí es importante que ustedes eh, quizás abran un tercer eje del pensamiento de la política tributaria, normalmente solemos pensar que la política tributaria es el dinero que nosotros le pagamos al Estado, dos, cómo el Estado utiliza ese dinero, pero solemos olvidarnos de que hay normalmente una cantidad de beneficios tributarios que son renuncias que el gobierno hace a cobrar impuestos. Se les llama muchas veces beneficios, a veces se les llama exenciones, a veces se les llama exclusiones de la tributación, que no es otra cosa, para decirlo en palabras muy sencillas, que son el gobierno se pone de acuerdo por, a través de una ley o saca un reglamento o lo que fuera, depende de la legislación de cada país, que es básicamente el perdones tributarios, en el que si tú pones un negocio en este sector que nos interesa, eh, que nos interesa privilegiar o fortalecer, ok, no pagas impuesto a la renta, por ejemplo, durante 5 años, durante 10 años, este se llama un, esto se llama exclusiones o exenciones tributarias, y nos habíamos dado cuenta que a partir del año 2010 que se estableció una ley que era para favorecer las eh, inversiones, que era el código de la producción, muchas empresas habían empezado a favorecerse de estas exenciones tributarias, pero sin mostrar los resultados a los que se habían comprometido. Por lo tanto, a eso se refiere los dos últimos ítems que ustedes tienen en pantalla, que se relacionan con la optimización del gasto tributario, ...y la aplicación de incentivos. Nos habíamos dado cuenta que algunos incentivos no estaban siendo bien utilizados... ...y por lo tanto se empezaron a corregir o retirar... ...bajo la lógica de que deberían darse bajo el precepto de resultados. Y si estamos pensando por el, el, el objetivo del curso que ustedes están haciendo... ...en que tengamos un gobierno eficiente que muestre resultados... ...y que haya una política que beneficie a la ciudadanía... No tenemos que cometer el error de pensar que todo siempre está bien. Siempre un gobierno tiene que ser lo suficientemente responsable para ir monitoreando su política e ir haciendo correcciones sobre la marcha. Entonces, a este eje de hacer más eficiente y más justo el cobro de tributos, también se introdujo un tercer eje que era el hacer más adecuado y orientado a resultados, el otorgamiento de beneficios tributarios que había a actores económicos. La meta que se estableció para aquel entonces fue la que ustedes pueden ver en pantalla, que fue decir, ok, lleguemos al 16%. Si ya vimos que la trayectoria era eficiente, pues vámonos hasta el 16% y ahí paramos. ¿La meta se consiguió? Pues sí, y lo vamos a ver alrededor. Luego vino ya el gobierno de el nefasto Lenín Moreno, y luego me voy a referir al actual gobierno de Guillermo Lazo. El gobierno de Lenín Moreno, aparentemente en los papeles, propuso continuar con una trayectoria de progresividad y eficiencia en la cultura tributaria. Lastimosamente, hubo un cambio a partir del segundo año de gobierno, a finales del primer año para ser honesto, de la cultura y de la forma de hacer política tributaria y de hacer política en general, pero ustedes ya se pueden dar cuenta, miren las metas que se definió. Era simplemente aumentar la recaudación de impuestos directos, pero ya no había una meta, ya no había un número al que se quería llegar, y simplemente se dijo vamos a mantener la cantidad de tributos, es decir, el gobierno de Lenín Moreno tomó la decisión de poner un pare a esta estrategia de cobrar de manera justa y redistributiva. Y estableció una política orientada a, aquí me quedo, de aquí no paso. Eso lastimosamente luego se plasmó en perjudiciales acuerdos con el Fondo Monetario Internacional en el año 2019 con un hecho que es casi casi escandaloso pero en la carta de intención que en el año 2019 el gobierno ecuatoriano firma con el Fondo Monetario Internacional se dice vamos a volver a que haya más importancia de los impuestos al consumo que de los impuestos al ingreso a la riqueza. Por lo tanto, empezó a darse un vuelco total respecto a lo que se venía haciendo y los resultados los vamos a ver a continuación. Luego vino el gobierno del de actual presidente y miren ustedes el cambio. Si en los tres primeros planes se hablaba de cobrar mejor, cobrar de manera justa, cobrar de manera redistributiva, Miren ahora en pantalla el objetivo de política económica del gobierno. Claramente, el objetivo que suelen definir los gobiernos de índole más neoliberal es promover un adecuado entorno de negocios. Esto es muy común, probablemente ustedes lo hayan escuchado en cualquier candidato o político de derecha en el que ya no se habla de justicia, ya no se habla de redistribución, el discurso gubernamental en su plan, que es el vigente en este momento en el Ecuador, ya no habla de justicia, ya no habla de redistribución, ya no habla de servicios públicos, ya no habla de nada de eso. Y miren lo que dice, dice entorno de negocios para atraer inversiones y asociaciones público-privadas. Acá ya no estamos pensando en la gente más necesitada, ya no estamos pensando en la gente que tiene más necesidades mm, esenciales como educación, salud y demás, estamos pensando en un entorno de negocios. Es un vuelco conceptual, es un vuelco declarativo, es un vuelco en la política pública que muestra justamente cómo lastimosamente en el Ecuador estamos yendo en el camino contrario de lo que se venía avanzando. Miremos las metas que este gobierno, el gobierno actual en el Ecuador, se ha autoimpuesto. Ya no hay una meta de recaudación tributaria. Acordémonos que yo les decía, en el gobierno del presidente Correa empezamos en el 10, dijimos vamos al 12. Vimos que íbamos bien, vamos al 14. Veíamos que íbamos bien, vamos al 16. Miren la meta del gobierno actual. Incrementar la recaudación tributaria del sector minero. No les interesa ya la recaudación global, no les interesa absolutamente nada, les interesa solamente la recaudación tributaria del sector minero porque ahí hay un negocio. Sí. Este es el Plan Nacional de Desarrollo. Por lo tanto, ya vemos cómo desde el anuncio de la política se plantea una, una política pública completamente ya desvinculada de los intereses sociales y exclusivamente vinculada con actividades específicas y negocios específicos. Segundo, plantea una meta de incrementar del 33% al 35% la parte del presupuesto del Estado que se financia por impuestos. Y ya empieza el discurso de ajuste fiscal, con reducción de gastos primarios del gobierno y una meta ya no de servicios sociales, ya no de inversión social, ya no de ayudar a los más pobres, la meta es superávit presupuestario. Si ustedes comparan, y por qué he hecho este relato desde la planificación, es porque normalmente uno como ciudadano, pero ustedes como personas interesadas en la política, siempre tienen que estar pendientes en el discurso y en los documentos oficiales que sacan los gobiernos. Si un gobierno plasma su discurso en cosas como la que ustedes pueden ver, pueden comparar claramente, y esta presentación les voy a dejar para que luego ustedes puedan tenerla, Ustedes pueden ver cómo el discurso político de la planificación, de los objetivos gubernamentales, de los instrumentos gubernamentales ha venido cambiando desde seamos justos, seamos redistributivos, a cobremos impuestos en el sector minero y logremos superávit fiscal. Desapareció del discurso de la política pública en el Ecuador la justicia, desapareció del discurso de la política pública en el Ecuador lo relacionado con lo redistributivo, ahora el discurso es, hacemos negocios y el gobierno tiene, debe tener superávit a cualquier costo. En el Ecuador están desapareciendo las prestaciones educativas, están desapareciendo las prestaciones sociales, está desapareciendo lo relacionado con gratuidad en educación y salud, ahora ya está de nuevo empezando a cobrar las escuelas públicas, contribuciones a los padres de familia para poder mantener decentemente, los establecimientos educativos, ya no hay medicinas en el sistema de salud, el sistema de justicia está destrozado, ustedes lo habrán visto quizás en noticias, hay matanzas carcelarias cada tres meses en el Ecuador, el sistema de seguridad, los índices de violencia y de inseguridad ciudadana están disparados por los cielos, todo como resultado de una política que dijo, nos olvidamos de la justicia y la distribución, nos vamos al negocio. Desde ese punto de vista ya no hay entonces ahora una política tributaria como la que yo les había contado que se empezó a instrumentar desde el año 2007. En esta lámina podemos ver exactamente lo que ha ocurrido en los últimos años, desde el 2012 hasta el 2021, que es el último año al que hay información eh, completa. No nos olvidemos, en el periodo del presidente Correa, el objetivo fue, cobremos mejor de manera justa y redistributiva, y vamos, del 10 al 16%. ¿Se logró? Casi se logró. Porque en el año 2015, antes de la crisis que nos afectó por el precio de crudo en el 2016, llegamos al 16% de ingresos tributarios frente al Producto Interno Bruto. Es decir, esa trayectoria que era, superemos el 10, vamos al 12, vamos al 14, vamos al 15, vamos al 16%, se logró. Y se logró con todo esto que les he contado. ¿Pero qué pasó a partir del 2016? Y básicamente a partir del 2016 es un año atípico porque tuvimos este, estos fenómenos económicos que ya les conté, pero miren lo que pasa a partir del año 2017, en el que el gobierno de Moreno y el gobierno de Lazo empiezan a olvidarse del sistema tributario justo, lo desaparecen desde lo discursivo, lo desaparecen desde la política pública, hacen reformas legales justamente para ir en el sentido contrario. Desde ese punto de vista, ustedes pueden ver ahora cómo la recaudación tributaria está volviendo y retrocediendo, habiendo llegado al 16%, está retrocediendo nuevamente a niveles penosos en los que ya no hay un cobro adecuado, ya no hay un cobro justo y ya no hay un cobro oportuno para financiar servicios sociales. De hecho, en el año 2021 pasó una reforma tributaria mediante la cual ese beneficio que se les daba a los ciudadanos, que yo les comentaba, que tú puedes deducir ciertos gastos del pago del impuesto a la renta en educación, salud y demás, eso se reformó ocasionando que aquellas personas que antes no pagaban impuesto a la renta, ahora tengan que pagar impuesto a la renta que creció hasta en un 100%. Hay casos de personas que antes pagaban impuesto a la renta de, por ejemplo, 100 dólares anuales, y ahora están pagando $1,500 o $2,000 dólares anuales en impuesto a la renta. ¿Se imaginan lo que significa eso en un hogar que antes tenía que dedicar en el año solo $100 dólares a, a pagar impuesto a la renta? Ahora tiene que dedicar $2,000 dólares a impuesto a la renta. Es un incremento de pago de impuestos de 20 veces. Mientras a las empresas se hizo eso a las personas naturales, a los ciudadanos, mientras a las empresas se les estableció una enorme cantidad de exclusiones para que paguen menos impuestos. Se reformó el impuesto a las herencias para que quienes son ultra ricos y heredan, no paguen, entre ellos el propio presidente de la República, y un conjunto de reformas que han hecho que el regreso de una política a la carta, de una política tributaria a la carta para beneficios de grupos económicos y de interés. La composición de los impuestos en el Producto Interno Bruto de los impuestos del IVA y de la renta. No se olviden que yo les había comentado que si una política tributaria busca ser justa, tiene que buscar que el impuesto a las ventas, a las, al consumo, digamos, trate de equipararse con incrementos del impuesto a la riqueza. Hasta el año 2016, ese había sido uno de los objetivos del gobierno del presidente Correa, se venía incrementando la línea tomate que ustedes ven en pantalla, que es el impuesto a la riqueza, el impuesto a la renta, y venía manteniéndose estable y cayendo el impuesto al consumo, que es el impuesto al valor agregado, con ese objetivo de equipararlos lo más posible. Yo les dije en una parte de la presentación, uno de los objetivos que se estableció en los planes de la época del presidente Correa fue, lleguemos al 50-50, ¿no? que sean prácticamente lo mismo ambos. ¿Lo logramos? No. Lastimosamente no lo logramos, pero estaban en trayectoria de equipararse. Pero miren ustedes lo que pasa a partir del año 2018 y particularmente durante los últimos dos años. Se firma un acuerdo con el Fondo Monetario que dice expresamente hay que cobrar más impuestos al consumo, no vamos a cobrar impuestos a la renta y se cambia la lógica tributaria para quitar todos esos beneficios que tenía el ciudadano de escasos recursos. Y miren el retorno que tenemos ahora. Nuevamente, el impuesto a la renta representa aproximadamente solo un poco más allá de la mitad del impuesto al IVA, que es impuesto al consumo. Entonces, aquí en el Ecuador estamos viviendo un retorno, un retorno, voy a usar un término que es salvaje, a aquella política neoclásica, neoliberal, en el que se salva quien puede, en el que ya no hay un Estado que acuda al ciudadano, un Estado que proteja al ciudadano. Es una sociedad y un gobierno que deja que pase lo que sea y que se salve cada quien como pueda. Voy a eh, resumir, estoy entrando a las últimas dos láminas. En el Ecuador se plantó algunos ejes instrumentales para hacer todo esto que les he comentado. Eh, fue el anticipo del impuesto a la renta, el impuesto a la serie de visas, de exenciones de aliva, los gastos personales deducibles y demás. Pero hubo algunos aspectos eh, que quizás lo abordamos en la parte más de preguntas, de algunos aspectos problemáticos que tuvimos como gobierno en la política tributaria. Hubo un proceso muy difícil en el país, no se pudo procesar de manera adecuada, políticamente tuvo un costo sumamente alto cuando eh, el presidente Correa quiso poner un impuesto a las ganancias extraordinarias en inmuebles, que se llamaba impuesto a la plusvalía. No se logró pasar esa reforma, generó mucho desgaste político al gobierno, era entrar directamente a pelear con la gente que gana extraordinarias cantidades con la especulación inmobiliaria, pero no hubo ya la fuerza política y la situación económica no permitió ir adelante y esto tuvo un altísimo costo político para el gobierno en aquel entonces. Y también un impuesto a las herencias. Esas son... ¿Por qué menciono estos temas? Es porque... Fueron dos impuestos, propuestas de impuestos que se quiso implementar, que finalmente no se hizo, que tocaron un poco ya la parte más de fondo de la pelea con las grandes fortunas del país. Y hay que estar como hacedores de política pública, claros de que la política pública tiene límites. La política pública no va a donde uno como gobernante o como miembro de un gobierno quisiera hay que estar uno plenamente consciente de que hay ciertas cosas que probablemente no las puedes hacer porque tocan ya unos aspectos que son límites naturales del convivir social y donde ya estás tocado en demasía a grupos de poder. Esto les dejo, quizás lo conversamos más adelante, y concluyo con esta lámina. ¿Por qué una política tributaria, vuelvo a lo que abrimos, con lo que abrimos mi intervención, ¿por qué la política tributaria tiene que orientarse a beneficiar al que, más, al que más lo necesita. Aquí tienen ustedes una lámina en la que se puede ver la composición del Producto Interno Bruto por quién se lleva la riqueza. La línea azul es cuánto de la riqueza cada año se llevan los trabajadores, las personas que no son dueños de nada, las personas que no son capital, que no tienen acciones, los que vivimos del salario. Y la línea roja representa cuánto del pastel cada año se llevan las personas que no viven de su salario, que son dueños de inmuebles, que son dueños de empresas, que son dueños de capital, por decirlo de la manera más sencilla posible. El objetivo del gobierno del presidente Correa fue que los que viven de su salario tengan cada vez una mayor proporción del pastel en la riqueza anual que se genera en una economía. Ese fue el objetivo, esa fue la orientación, y hacia allá apuntaba la política tributaria y la política fiscal y la política económica. Y ustedes pueden ver que se venía logrando. El pastel, la proporción que se llevaba la línea azul, que son los trabajadores, venía incrementándose año a año, año a año. Pero a partir del año 2017, el pastel se está dando la vuelta o se está estancando. Desde ese punto de vista, en el Ecuador lo que tenemos es un, res, un regreso de esa captura de lo gubernamental por parte de los grupos económicos. Y esta mejora sostenida que venían teniendo los trabajadores se detuvo. Se detuvo y es muy probable que luego de que veamos los datos, porque aún no se han publicado post-pandemia en el 2021 y 2022, veamos ya un empeoramiento de la parte del pastel, de la parte de la riqueza que se llevan aquellos que solo viven de su trabajo y de su salario. Este es el aspecto penoso, digamos, de la política, de cómo un vuelco en la política destruye, de cómo un vuelco en la política genera perjuicios para las mayorías, porque se piensa solamente desde las minorías que tienen poder actualmente en el Ecuador político y económico. Creo que estoy dentro del tiempo, quisiera detenerme ahí para que tengamos el tiempo suficiente para atender cualquier eh, inquietud y consulta que ustedes pudieran tener o especificidad que quisieran contar. Mi objetivo fue narrarles la, un poquito de manera eh, breve la historia de la política tributaria en los últimos años en el Ecuador, desde el año 2007, los últimos 15 años, de tal manera que vean cómo hubo un objetivo de justicia que al final se vio trastocado y que ahora vemos cómo pese a los grandes logros, está yendo justamente en el sentido contrario, y por eso la política es importante, porque la política define quién gana, quién pierde, quién se perjudica, y normalmente cuando hay gobiernos de derecha son las grandes mayorías. Me detengo aquí por el momento, muchas gracias.